Bueno, muchísimas gracias por, por estar acá en esta visita y gracias a Inigo por, por acercarse a nuestro guía hoy. Muchos de ustedes ya nos han escuchado muchísimo hablar de datos porque varios de nosotros trabajamos en el experimento y tenemos ese cerco de siempre hablar de lo que, del trabajo que estamos haciendo y de los experimentos en los que estamos trabajando. Eh, así que, ¿cómo? sí, sí. ¿Qué? CMS. CMS, feo. Colorido. <risa> <risa> Así que, nada, eh, ya creo que la parte de la introducción no, no la voy a hacer súper eh, detallada, pero solamente para recordarles: eh, es, uno de los, es uno de los experimentos más grandes en física de partículas que existe actualmente. Eh, es uno de los cuatro mayores experimentos del gran acelerador eh, de hadrones, el LHC, que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. El experimento, y todo el acelerador está a 100 metros bajo tierra. ¿okay? Eh, el experimento tiene eh, unos 45 metros de largo y unos 25 metros de alto. Y está diseñado como una cebolla, que ¿okay? tiene varias capas para detectar diferentes tipos de partículas. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos este acelerador donde están protones, paquetes de protones, con 10 a la 11 protones cada uno de esos paquetes, y los aceleramos casi a la velocidad de la luz, en sentidos contrarios, y los hacemos colisionar en el centro del detector. ¿okay? Posteriormente, toda esa energía en la colisión se convierte en otras partículas, y a nosotros nos interesa entender, analizar esas partículas que se producen, detectar esas partículas, y ver qué tipo de física nos cuentan. Para poder dar respuesta a preguntas como eh, cuáles son las interacciones entre las partículas más fundamentales de la materia, qué pasó unos, eh, justamente después del Big Bang, cómo se han producido esas partículas, eh, o cosas tan interesantes como el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿ok? Entonces, Inigo está eh, hoy en la caverna del experimento Atlas y nos va a mostrar el experimento Atlas. Recuerden que actualmente no estamos tomando datos. El LHC ha estado parado desde hace casi dos años. Empezaremos a tomar los datos nuevamente en la primavera del año que viene. Y esto nos permite poder acceder y poderlo visitar, porque normalmente si estás tomando datos no puedes bajar a la caverna, hay muchísima variación. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias Inigo a nosotros. Estamos por acá y te dejamos que nos muestres un poco dónde estás y que nos cuentes sobre el experimento, ¿te parece? Vale, perfecto. Vale, de acuerdo. Pues eh, comenzamos la visita. Eh, en primer lugar, eh, quiero empezar diciendo, así como a modo de, fe de errores, que yo soy ingeniero mecánico, así que espero que esté a la altura de dar una visita virtual a físicos, pero bueno, que solo sea los fanfacts o. Las cosas más curiosas de Atlas sí que vamos a poder verlas. Sobre todo vamos a poder ver en directo las partes del detector. En primer lugar, eh, como ha dicho Reina, actualmente estamos en la comuna de Megán, eh, en Ginebra, y estamos justo a 100 metros bajo tierra. Eh, ahora mismo estamos en el piso número 12 de Atlas. Eh, como también ha dicho, eh, el detector tiene 25 metros de alto, más o menos. Estaríamos más o menos ahora a menos 50 metros aproximadamente. Y desde este nivel podemos ver todo lo que es la parte superior del detector, poco a poco iremos bajando y llegaremos abajo del todo, y también este hueco grande por donde se pasan todas las partes. Como ha dicho Reina, eh, Atlas es uno de los cuatro experimentos principales del LHC, del gran colisionador de hadrones, poco a poco iremos pasando a cada una de las partes que compone el CERN. Eh, aparte de lo que ha dicho, si tenemos 40, más o menos 42 metros de largo, 25 metros de alto, eh, Atlas pesa unas 7.000 toneladas, es decir, similar a la Torre Eiffel, y tiene 3.000 kilómetros de cables. Estamos hablando de un experimento que es grandioso, es una de las máquinas más grandes que se ha construido en la historia de la humanidad, los experimentos junto al LHC. Para comprender la historia del ser, tenemos que empezar eh, hace unos 70 años más o menos, en 1950. Eh, se quiso varios científicos europeos eh, propusieron la creación de un laboratorio de, de un laboratorio europeo de física para captar a todos esos científicos talentos que, que estaban huyendo a Estados Unidos eh, después de la Segunda Guerra Mundial entre varios de los fundadores de esta idea de laboratorio eh, de partícula de laboratorio de física de partículas europeo encontramos a Louis de Broglie a los premios Nobel Louis de Broglie y Mills Bohr, eh, precisamente los primeros diseños del CERN, uno de los directores científicos, por así decir, o de los responsables, fue Niels Bohr, del modelo atómico que conocemos. De esta forma ya, bien entrado en los años 50, se decide Ginebra, en particular Megan, como el lugar donde iba a construirse este laboratorio. Y el laboratorio se va construyendo muy poco a poco. Lo que vemos normalmente, Atlas, el LHC y todo esto, son las, son las adiciones, por así decir, más recientes. Los primeros aceleradores, el primero de todos ellos es el sincrociclotron, sincro, sincro porque pues eran unos aceleradores que para la época eran bastante avanzados, pero aún no se llega eh, en comparación con lo que tenemos hoy en día. Poco a poco van construyendo aceleradores hasta que se llega al primero, más importante de ellos, que es el PS, ¿eh? que es el Proton-Sincrotron. Ese acelerador se encuentra aquí, eh, en Megán hay que decir que el CER tiene como dos sites principales, el site de Prevesan y el site de Meran. El PS es el primero de ellos y al PS le, al PS le va a suceder otra etapa de aceleración más que se llama el SPS, que es el Super superproton eh, sincrotron. El superproton sincrotron se encuentra entre, eh, se encuentra entre eh, la site de Meran y la site de Prevesan. más o menos en diámetro, podría, podemos decir que es 2-3 kilómetros de diámetro. Posteriormente ya el LHC, que es lo que vemos hoy en día, fue, fue proyectado, fue, se decidió que se iba a construir en el año más o menos 1998, cuando el LHC fue aprobado y también los cuatro experimentos, los cuatro experimentos principales, que posteriormente pasaremos a analizar. Eh, en este caso todos los experimentos se terminan, ya estamos preparados para correr la máquina en torno al año 2007-2008. Bien, como ha explicado Reina, hay cuatro experimentos principales en el LHC. Primero hay que decir que el CERN, por un lado, lo que se encarga es de acelerar las partículas. No solo existen los cuatro experimentos que vamos a mencionar, también hay muchos experimentos, no secundarios, pero menos conocidos, que cada uno está dedicado a un estudio de física de partículas de forma diferente. Entonces, los cuatro experimentos principales del CERN son ATLAS, Satoroidal Helixia Paratus, eh, CMS, Compact, Muon, Solenoid, eh, ALICE, hay un Collider Experiment y LHCB, LHC Beauty dos de ellos son de propósito general, estos son Atlas y CMS, esto quiere decir que detectan prácticamente todo no están focalizados a un solo tipo de partículas los otros dos de ellos LHCB y ALICE eh, son de propósito específico porque se encargan de detectar unas cosas en particular, ahora mismo hemos bajado desde el nivel 12 hasta el nivel 7 ahora en el nivel 6 vamos a dar una vuelta completa alrededor de todo el detector. Bien, como he mencionado, eh, teníamos los cuatro detectores, eh, ATLAS y CMS de propósito general y los otros dos de propósito específico. Eh, hay que destacar que, por un lado, LHCB es un experimento específico que se encarga de estudiar el Quark Beauty, solamente se encarga de eso. Además, Alice, que es el otro experimento de carácter específico, se encarga de estudiar las colisiones de iones pesados. ¿Esto porque es? El EHC, bueno, aquí vemos ya las primeras imágenes chulas del detector Atlas. Posteriormente explicaré eh, en el nivel 4 qué es cada una de las diferentes partes. Eh, como estaba mencionando, eh, Alice se encarga de estudiar eh, la colisión de iones eh, pesados. Eh, precisamente el EHC acelera partículas y la mayoría del tiempo acelera protones, pero existe un periodo del año que acelera normalmente eh, iones de plomo para que ALICE realice sus estudios de colisión. Los otros dos detectores de carácter general, CMS y ATLAS detectan prácticamente todas las partículas, menos los, al menos ATLAS, eh, menos los neutrinos. Bien. Eh, lo que tenemos delante, ahora más o menos estaríamos a menos 60 metros, más o menos. Lo que tenemos delante sería un imán. Ahí tendríamos una, una rueda de muones pequeña, otra serie de imanes en la parte, en la parte izquierda eh, rodeando a la rueda pequeña de muones y otra rueda de muones en la parte derecha. Pero esto poco a poco lo vamos a ir viendo. Más cosas que hay que destacar sobre Atlas. Eh, Aparte de estar a 100 metros bajo tierra, uno de los motivos es que, aparte de que tener toda esta, toda esta infraestructura a nivel de suelo, sería bastante inviable. Eh, aquí estamos detectando partículas, entonces algo que puede, que puede parecer tan de ciencia ficción como los rayos cósmicos, pueden afectar a detectar estas colisiones, puede significar ruido. Es otro de los motivos por lo que estamos eh, tan abajo. Atlas en sí... Es una maravilla de la tecnología porque los sistemas que detectan las partículas, como todos esos sistemas auxiliares que se necesitan para que esos sistemas que detectan las partículas funcionen, es bastante bastante maravilla de la técnica. ¿En qué sentido? Eh, como veremos posteriormente, dentro de Atlas hay imanes. Eh, parte de estos imanes tiene, son superconductores, así que tienen, que tienen que enfriarse a temperaturas muy, muy bajas. En adición, para los calorímetros, Atlas utiliza eh, argón líquido para refrigerarlos, por lo que también es un circuito que tiene que estar a temperaturas muy frías. Ahora vamos a bajar al nivel, ahora estamos en el nivel 6, eh, vamos a terminar de dar la vuelta entera al detector y bajaremos al nivel 4 donde hay un esquema eh, bastante ilustrativo sobre las diferentes partes eh, de Atlas. Más cosas que tenemos que destacar del CERN en general, eh, varios hitos importantes. En el año 1991, como seguramente sabréis, y si no es una cosa muy curiosa, eh, había un científico en el CERN, era así una vez, eh, llamado Tim Berners-Lee, que estaba bastante frustrado con el concepto de, de intentar buscar información de varios servidores y no poder encontrarla. Así que tuvo una idea de establecer una especie de servidor eh, online del que se pueda encontrar Información. Este, esta clase de servidor online que se le ocurrió a él poco a poco fue procesando y fue mejorando la idea y es lo que hoy en día se conoce como la web, lo que es la página web. Es decir, aquí en el CERN se inventó el concepto de página web. Precisamente si buscáis en internet la primera página web del mundo, eh, es una página web básica en HTML y está alojada, y está alojada en el dominio info.cern.ch así como curiosidad. Sin embargo, el CERN suele ser más conocido por el bosón de Higgs, por la partícula de Dios descubierta en el año eh, 2012. Aquí es cuando fue uno de los motivos por los que el CERN se puso en el mapa y fue muy relevante realizando, portada, o sea, realizando portadas en todos los medios de comunicación. En este caso, para descubrir la partícula, realizaron runs con colisiones y estas colisiones fueron analizadas por la parte de CMS por un lado y la parte de arlas por el otro. Y cada uno de ellos sacó los resultados. Los resultados entre ellos eran prácticamente iguales, muy similares. Así que así pudieron concluir que estaban realizando esa, esos, esos estudios, los estaban realizando de forma correcta. Bosón de Higgs, como ustedes sabrán eh, mejor que yo, era una de las piezas que faltaba en el modelo estándar y es lo que explica por qué podemos tener masa. Bien, aquí vamos a ver otra vista de Atlas al final de este pasillo. Vemos que sencillamente es muy muy grande. No da la sensación desde allí, pero desde aquí, mirar hacia abajo, da una sensación de vértigo completa. Y las piezas son masivas. Ahora vamos a bajar al nivel 4, donde voy a empezar. ¿Sí? ¿Puedes volver a donde estaba, por favor? Solo unos, unos minutitos. Sí, sí. Gracias. Entonces, si ustedes recuerdan bien la estructura de Atlas, tienes las colisiones ocurren en el centro del detector. Y luego tenemos varias estructuras que sirven, que tienen diferentes materiales, que hacen diferentes, diferentes materiales, diferentes tecnologías, y sirven para detectar. Partículas distintas. Entonces, lo más cercano al punto de corrección es lo que llamamos el detector interno, que sirve para detectar los trayectores de las partículas cargadas. ¿Sí? Luego tenemos los calorímetros, que es. Eh, allí se hace una medida completamente destructiva. Las partículas, tanto neutras como cargadas, depositan su energía allí y eso es lo que medimos. ¿Sí? Además, los calorímetros tienen una granularidad que nos permite no solamente medir la energía, pero también podemos hacer. Hasta cierto punto, una muy buena medida de la posición de las partículas, con una, con una precisión bastante buena dependiendo de dónde estemos en el espectro. ¿okay? Y finalmente, tenemos un tipo de calorímetro que sirve para, son, son más adaptados para los fotones y los electrones, y otro calorímetro que llamamos hadrónicos, que es para los hadrones. ¿okay? Y finalmente, la parte más externa es el, espect el espectrómetro de Wallis. ¿Ok? esa rueda que vemos acá, o sea, esa parte como marrón se ve allá está en el espectrometro de muones, ¿ok? Acá, en lo gris que ven allí, es la protección del haz por donde pasan los protones. Y los protones van, allí donde está el nido, los protones van en esta dirección. ¿Ok? Entonces, el centro del detector está hacia allá. ¿okay? Otra cosa que nos había mostrado el nido, nos había mostrado los imanes, ¿verdad? Entonces, los estas grises con las rayas um, anaranjadas que ven aquí son parte del sistema de, de, de, de, sistema de campos magnéticos que utiliza el, el, el esto No sé si Joan quiere y... agregar algo de lo que vemos allí. Gracias, Guillermo. Yo solamente para poner un poquito de, de Perfecto, lo que se de se Sí, ahora vamos a bajar al nivel 4, hay un esquema donde está todo en explosión y donde se ve bien eh, dónde estamos y qué es lo que pasa. Algo realmente curioso de aquí de Atlas es que eh, dependiendo de qué día venga uno, lo encuentra de una forma o lo encuentra de otra. Atlas no estaba igual hace cuatro semanas o cinco semanas que ahora, porque como ha dicho eh, Reina, esto es una cebolla. A mí me gusta llamarlo una matriosca, porque tiene muchísimas capas dentro y las capas se van abriendo y se van cerrando. Entonces ahora en un esquema que hay nivel 4 vamos a ver bien eh, las diferentes partes que ahí también. Reina podrá, eh, podrá explicar todo más o menos, todo otra vez para, lo que, para que lo veamos más claro. Y estamos en el nivel 4 ya. Eh, y ahí, a partir de ahí, y a partir de ahí eh, podremos ver en detalle cada una de estas partes. Pero efectivamente tenemos un inner detector que está más o menos eh, por ahí al final, está en el centro, es la parte menos, menos vistosa y es la parte que pocas veces se ve completamente abierta, pero que es la foto típica de Atlas, cuando está completamente abierto y se ve un gran hueco en medio. Ahí en el linear detector ocurrirían las colisiones y poco a poco las diferentes capas van captando cada una de las partes. Después del linear detector estarían los calorímetros, que por un lado tenemos los hadrónicos, que están, también tenemos algunos de argón, etcétera. Después de los calorímetros tendríamos toda la infraestructura de imanes, que también se puede explicar. Y finalmente tendríamos los espectrómetros de muones que son los que se encargan de localizar eh, los muones. Aquí ya, como vemos, hemos bajado bastante respecto de donde hemos empezado al principio. Lo que tenemos delante es un imán. Luego lo explicaremos más adelante. Y vemos cómo así ya nos hacemos una idea un poco de la altura. Precisamente eh, el ascensor en el nivel menos 2 Deja una altura de menos 90 metros. Así que realmente estamos muy profundos. Ahora vamos a subir al nivel 4. Donde veremos el esquema bien, que es cada parte. Y podremos deducir en qué estado de apertura se encuentra ahora mismo Atlas. Como ha dicho también Reina, actualmente Atlas está parado. Si no, o sea, no se registran colisiones, sino yo no podría estar aquí abajo. Porque aquí habría radiactividad. Precisamente Atlas se va a volver a cerrar eh, más o menos para marzo o por ahí, para que se registren más colisiones. Después de estar, no sé si son dos años o el periodo eh, de estar realizando colisiones, Atlas va a volver a pararse, cuando digo Atlas me refiero a Atlas, CMS y los experimentos del CERN, van a volver a pararse para realizar el upgrade del High Luminosity LHC. En el High Luminosity LHC se va a buscar eh, mejorar algunas partes clave para conseguir más luminosidad. Para conseguir más colisiones. Vamos a meternos por aquí. Ahí está. Para conseguir más colisiones. Eh, nivel 3, nivel 4. De esta forma, eh, conseguiremos más datos. Que es lo que se busca. Estamos ya casi en el esquema. Y ahí lo tenemos. Bien. Con este esquema se puede entender mejor cuál es cada una de las partes que hay aquí en Atlas. El inner detector no lo podemos ver, no está a la vista. Sería toda esta parte que tenemos aquí. Tracking detector. Y alrededor estarían los calorímetros. Ahora nos asomaremos a la terraza. No sé si os acordáis, pero hemos visto una especie de imanes grandes, metálicos, parecidos a engranajes. Esos son estos dos, son los end cap magnets y los imanes que anteriormente he dicho Reina, que tienen una especie de eh, rayas naranjas, son estos de aquí, son estos que vemos aquí. Y este también que vemos aquí arriba, este que está aquí escondido. El espectrómetro de muones lo tendríamos en las ruedas, en estas ruedas, y también eh, parte de algunos paneles que hay por aquí sirven para eh, propósitos similares. Como vemos, como vamos a ver ahí, pasamos a la terraza, eh, el detector actualmente no está así. Actualmente lo estamos viendo con esta parte de aquí, con este imán, completamente fuera, además de esta rueda. Esta rueda está pegada aquí y este imán se encuentra aquí. Esto nos muestra esta parte de aquí, que se ve poco, que es la rueda pequeña de Muon, las Small Muon Wheel, que actualmente eh, han sido reemplazadas hace poco para mejorarlo, pues aquí podemos ver eh, bien las partes, desde aquí vemos esos los imanes con rayas naranjas que hemos mencionado anteriormente, vemos también eh, el imán semejante a una especie de engranaje, vemos la rueda espectrómetro de muones y vemos ahí, se puede entrever más o menos detrás, de la, detrás de la, del andamio, eh, la rueda pequeña de muones. Esto se ve mucho más en el otro lado de Atlas, porque en el otro lado de Atlas, eh, luego podremos acercarnos, este imán está completamente separado de este lado, así que la rueda pequeña de muones está completamente a la vista. Podemos intuir también por dónde va el haz de protones. El haz de protones, lo podemos ver desde aquí aproximadamente, iría por la tubería pequeña que estoy señalando ahora mismo. Por ahí iría el haz y colisionaría por ahí dentro. Bien, eh, así como curiosidades respecto de Atlas y otros experimentos, como puede ser CMS, eh, Atlas y CMS, eh, aunque son los dos de propósito general, detectan de forma muy diferente. Cada uno tiene los imanes dispuestos de una forma. Eh, Atlas, por ejemplo, tiene los imanes en la parte NCAP y también más repartidos, mientras que CMS es Compact moon Solenoid. Eh, es mucho más pequeño, a pesar de ser mucho más pequeño, CMS tiene 17 metros de alto aproximadamente, eh, CMS pesa el doble que Atlas pesa 14.000 toneladas. De cara al futuro, después del High Luminosity LHC, que hemos dicho que se van a mejorar muchos componentes con el fin de registrar eh, más colisiones, se está planteando, se va a plantear realizar un Future Circular Collider, un FCC. Se busca que, si actualmente el LHC tiene 27 kilómetros de circunferencia, se busca que el FCC vaya a tener 100 kilómetros de circunferencia, de tal forma que va a abarcar un área enorme. Actualmente se les están planteando una serie de diseños preliminares, pero poco a poco, en el año 2000, creo que es el 2027, van a volver a reunirse para decidir qué tipo de colisionador quieren. Si sí, un colisionador protón-protón, electrón-electrón, etc. Así como curiosidades, aquí vemos estos, estos aparatos son vértices geodésicos, puntos geodésicos para tener eh, la cabina bien ubicada. Y también eh, es curioso entender todo lo que sale de Atlas, a dónde va. Atlas registra 1,7 billones de colisiones protón-protón al segundo cuando está encendido de estas 1,7 billones de colisiones protón-protón correspondería a unos 100.000 cds al segundo si no se filtrase. Por ello es necesario tener un sistema de filtro. El sistema de filtro que se dispone eh, en Atlas eh, actúa en dos niveles, un first level trigger y un eh, high level trigger. En uno de ellos, en el primero de ellos, eh, se filtra de los 1,7 billones de interacciones a 100.000 y esas 100.000 se pasan en el segundo nivel a unas mil aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que, la mayoría, que muchas colisiones que ocurren en Atlas son colisiones, por así decir, ya repetidas, que ya han sucedido, así que no son de interés, no nos interesa volver a grabarlas. Posteriormente, después de esas mil, mil colisiones que salen, que más o menos es un giga al segundo, eh, eso pasa directamente al centro de cálculo del CERN. El centro de cálculo del CERN está compuesto por unos 200.000 núcleos, más o menos. Es un centro de datos completo. Y la, en este caso, la gracia es que el CER tan solo procesa, es decir, todas las las va al centro de datos, pero el CER tan solo procesa un 20% de los datos que genera, porque el resto de datos son retransmitidos a una red mundial que sí. es el Worldwide LHC Grid, una red de computación global. Todo pasa primero a la tier 0, que sería el Centro de Datos de Génida y se reparte a varios países para computar. En el caso de España, por ejemplo, el lugar donde se envían estos datos se llama Puerto de Información Científica, y está en Barcelona. También se envían a Inglaterra, etc. Posteriormente, estos centros de datos, de cada uno de los países, los reparten a universidades, etc., para que hagan parte de, del cálculo. Aquí se ve bien cómo ese imán está completamente separado, y aquí vemos detrás del andamio la rueda pequeña de muones la Small Muon Wheel. Actualmente nos encontramos en el nivel 6. Eh, hablando de la Worldwide LHC Grid, aquí en el SER también es muy curioso cómo eh, la innovación se trata de una forma bastante peculiar. Tenemos una sección propia de innovación, que es la, que es la sección de innovación y transferencia de conocimiento. Aquí, no se conoce, pero aquí todos estos avances científicos que realizan físicos e ingenieros eh, repercuten en muchísimas invenciones. Eh, resulta muy curioso, por ejemplo, una de las invenciones que se ha hecho aquí en el CERN, que es un proxímetro, que reina ahora de lo que, está, de lo que, de lo que estoy hablando. Aquí, en la época COVID, eh, se, nos, se nos ha inventado un proxímetro que nos detecta eh, si estamos cerca de alguien, nos pita y nos puede, nos puede detectar también eh, las personas con las que hemos tenido contactos estrechos. Tecnología para el CERN desarrollada en el propio CERN. Tampoco se suele conocer mucho, pero uno de los precursores de uno de los precursores de las pantallas táctiles eh, surgió también en el CERN cuando realizaron, tenemos aquí otra vista, cuando se construyó el sps Al construir el sps ya las botoneras habían quedado completamente obsoletas, así que se tuvo que inventar estas pantallas táctiles. Unos cuatro o cinco años después, ya estaba comercializándose. ¿Sí? Yo actualmente en el CERN eh, soy ingeniero mecánico y estoy realizando simulaciones CFD, de dinámica de fluidos computacional. Claro, eh, lo chulo que a mí me gusta mucho aquí en el CERN es que eh, conviven físicos, ingenieros y de toda clase de profesiones donde cada uno hace algo completamente diferente, eh, pero todo eh, se realiza para este bien mayor de eh, nutrir a la máquina. Porque la máquina necesita tantos muchísimos electrónicos para... Eh, para llevar todo el tema de los sensores, etcétera, También necesita muchos ingenieros mecánicos para diseñar todas las estructuras que soportan el detector y para hacer, como yo, como yo, simulaciones de fluidos, perfiles de temperatura, para que los sensores y en general para que la máquina se comporte en sus puntos de funcionamiento. También necesitamos muchos físicos para, para que se realicen los estudios de las partículas, etcétera. También recomendaría a todo el mundo que está en el público que mire eh, muchísimas oportunidades para estudiantes que hay en el CERN, puesto que hay muchos tipos de contratos diferentes y uno nunca, uno nunca sabe, de tal forma que realmente venir aquí es un sueño y es un sueño que se puede cumplir, que se puede cumplir, que se puede hacer realidad. Gracias, Diego. Sí, de hecho, en la presentación que vamos a, que, que vamos a darle ayer, porque bueno, que vamos a dejar las gracias allí, están todos los links sobre cuáles son las oportunidades que hay eh, bien sea para escuelas de verano o para estados un poco más largas dentro del centro. Justo, justo, no, yo lo, les, puedo, les puedo explicar un poquito ahora Perfecto, yo no sé si tienen mientras, mientras yo llego siguen mostrándonos un poco las imágenes tan impresionantes para mí siempre es impresionante ver Atlas eh, no sé si tienen algunas preguntas así eh, cuando es, cuando estás corriendo el experimento, ¿en dónde se ubica? ¿Y ni lo escuchaste? Escucho, pero escucho bajito. ¿Dónde se ubican todos los que trabajan? ¿Dónde se ubican los experimentos? No, ah, los que trabajan. Lo que trabajan. Sí, cuando están tomando datos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú, por ejemplo? ¿Dónde es está tu oficina? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, cuando está tomándose datos el experimento, eh, como sabemos, aquí no puede bajar nadie. Precisamente hay una puerta de entrada roja que en cuanto se abre, se para absolutamente toda la maquinaria, porque es realmente peligroso bajar aquí abajo. Eh, las salas en las que se procesan los datos y la primera, los primeros filtrados, hay parte de salas que están aquí eh, en el subterráneo y también otra parte de salas están arriba. Lo que es el centro de datos ya está en el site principal de Meirín, Ahora estamos en el site principal de Medellín, pero en una zona en particular, y yo en mi caso, mi oficina está también en el site principal de Medellín. Yo estoy realizando simulaciones, así que normalmente estoy con el ordenador y con un clúster, y de vez en cuando realizo visitas para validar datos o para ver presencialmente qué es lo que estoy simulando, para encontrarle un sentido, etcétera. Hay, obviamente depende mucho de lo que estés en que Estados Unidos, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay parte del equipo que durante las tomas de datos, que son tomas de datos 24 horas al día, 7 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, entonces haces shift, como si estuvieses en un hospital, haces shift de 8 horas, y estás en lo que se llama el centro de control del experimento de datos, que está junto a la superficie arriba de la caverna. Y, y allí tienes los sistemas de monitoreo entonces haces shift de ocho horas y estás eh, dependiendo de en de, de qué te especializas puedes hacer el monitoreo de diferentes partes del detector entonces tienes alrededor de unas 20-30 personas en la sala de control pendiente de cada una de las partes del detector pendiente de que todo esté funcionando que el trigger esté bien que se esté tomando los datos correctas haces de hecho unas tienes eh, Colectas algunos datos y puedes ver los datos de vivo y haces algún para ser estar bien. Obviamente, si estás trabajando más en la parte de análisis de datos pues eso es lo mismo, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, no necesitas. Entonces, realmente tienes que estar en el SAT. Eh, y en, si estás trabajando en instrumentación, eh, pues la mayoría de los laboratorios tienen su propio espacio de lo que llamamos sala blanca, donde puedes acceder la... Cuando pipo, se te luego ¿no? lo lleva? es ¿O sea, Pero hay una sala de control ¿no? donde se está monitoreando el depresión. ¿Cuál es pregunta? Cuando se daña, digamos, una lámina, ya sea el track o el calorímetro, es una parte pequeña cuando se daña, pongo que de pronto se daña una parte pequeña de vez en cuando, ¿cómo hacen para cambiarla? Porque pues, vean, plan del experimento. Entonces, ¿cómo hacen para cambiar una parte pequeña que de pronto se fundió? Bueno, se cambia todo. <risa> sí. No. Bueno, como yo, de, yo de ahí, entendiendo que depend, dependiendo de la parte, eh, se habrá eh, diseñado bien el detector para que eso se tenga en cuenta de los posibles accesos que puede haber. Vemos que, por ejemplo, no estoy yendo yo, pero aquí hay muchas escaleras, hay también muchos andamios y muchos lugares donde se pueden ir a sitios más o menos escondidos, pero si por ejemplo se rompe algo de una placa por ahí dentro, por ejemplo, detrás del imán o ya en la parte muy muy interna, aquí quizás se pueda intuir que hay una persona justo detrás de la rueda, de, de la rueda de muones, se puede, quizás se pueda ver, antes se ha visto un poquito, una linterna, eh, tienen que ir por sitios tortuosos, ahí, ahí quizás se pueda ver un poco, un poco de iluminación ahí, sí no, se ve un poquito, se ve un poquito ahí dentro. Eh, sí que puede meterse gente con mucho cuidado. Eh, estas son normalmente del personal técnico. Pero si hay algún problema de importancia, eh, a veces eh, se, tiene, se, tiene que abrir, se tiene que abrir al menos esa parte. Pero eso normalmente se suele evitar. Siempre suele haber o bien alguna escalera, como vemos por aquí arriba, escalera, eh, plataforma, con el que se puede entrar adentro. Eso es muy notorio precisamente en el detector Alice porque el detector Alice eh, normalmente o casi siempre está cerrado, porque tiene un sistema diferente, tienen como dos tapas y está cerrado. Y es gracioso porque en la parte inferior de una de las tapas hay una pequeña puerta de mantenimiento que, en la que cabe solamente una persona, eh, tipo puerta de, puerta de casa para el perro, donde puede meterse ahí una sola persona. En efecto, como, como cuenta Íñigo, depende muchísimo del nivel de daño del que estemos hablando. Mientras estamos tomando datos, puede que, por ejemplo, vamos a hablar del detector más interior ¿sí? Ese detector está hecho de unos, el, una parte de ese detector está hecho de unos píxeles de silicio. ¿sí? ¿Recuerdan las clases de implementación donde hablamos de detectores de silicio? Son millones de millones de canales que tenemos allí. Si se daña un canal, ahí, ahí se <risa> es dejó, <eso. risa> ahí se dejó eso. Sí, eh. En, después de se hace el tratamiento de los datos, no puede hacer correcciones. O sea, ya sabes que allí hay una parte del detector que no está tomando datos, que está muerta. Este, haces una calibración, haces unas correcciones a la data. Entonces, pues eso lo no hacer. Y bueno, y también el detector está diseñado para tener redundancia. O sea, hay normalmente varias capas El detector dice: bueno, se muere una capa, pero ya no va a Ahora ya se sí, porque todo. No pasa pasado, que hay una, una sección totalmente muerta. Pero sí que se muere una de las capas. ¿sí? Y, y después hay daños mayores que, se, eh, que van a ocurrir por radiación, por ejemplo, y por eso es que cada, también, cada cierto número de años hay previstos paradas largas, de dos o tres años, donde no se toman datos, y en esas en esa paradas aprovechamos para poner, este, hacer antañas a los detectores o inclusive en la parada del 2027. No, a ver, la parada de 2025, que eh, es la que estaba comentando hoy, digo, va a ser una parada donde vamos a, a básicamente a reemplazar el defecto de Porque lleva muchos años funcionando, hay mucho eh, damage, hay mucho daño. daño por radiación. Este, además, se pretende que en el aluminoso el número de presiones va a ser incluso mayor. El detector ya no nos va a funcionar en esa parte. Entonces hay que reemplazarlo completamente. Entonces en ese momento se va a hacer, se va a reemplazar, se va a poner uno completamente nuevo, que tiene este, una extensión mucho mayor en el espacio. Entonces podemos medir si hay partículas en un área que actualmente. De Entonces o sea, depende muchísimo del, del daño que estemos hablando. A veces lo puedes ignorar y a veces nada. No, Encontrar uno detector. Por ejemplo, si está, si está en la corrida, o sea, está corriendo funcionando y llega a dañarse algo, algo, llega a fallar, o sea, ¿qué, qué protocolo siguen sí para, o sea, como para, sí, se tiene que parar, entonces, reemplazar, o se sigue sí, así, luego, o, sea, sí, o sea, digamos, como dicen que en este tiempo no se puede acceder, entonces, o sea, ¿cómo hacen si llega a pasar, o no pasa definitivamente, y se deja tan a punto Depende, depende de la extensión del panel. o sea, hasta ahora no ha pasado que se ha muerto ni siquiera una capa completa del director. pero eso nunca no no ha pasado hasta ahora, pero, pero bueno, yo me imagino que en ese caso, pues, me imagino que en ese caso, pues, se detectará en el momento del monitoreo, del monitoreo que se hace en la sala de control, se hablarán todos los expertos, se o sea, que se puede recuperar cuando se esté haciendo el procesamiento de datos después, si no, se puede, eh, si no se puede, se evalúa también sí. con los otros detectores, ¿no? porque nosotros no somos los únicos usuarios de las colisiones de, de, de HC. Entonces no es que si se dañado en Atlas, nosotros somos super egoístas y todo se tiene que parar. ¿no? Los otros detectores están tomando datos en el tiempo. Entonces se tienes que discutir con ellos. A ver, ¿está pasando algo en Atlas? Este, ¿Es que es tan grave como que vale la pena parar en el HC ¿O no? Que ellos van a dejar de tomar datos también. Y es terrible. O sea, el dinero, y el dinero. Dinero es tiempo, el proceso que humano, hay mucha gente eh, que está trabajando bien. Entonces, lo que es que en ese caso, se discutirá con ellos, a ver si se si, si, encuentran un equilibrio. Si se paran, pues hay que esperar varios días, además, ¿no? y Ñigo, hay que esperar varios no días para que se baje la radiación, el nivel de radiación para poder entrar Es una cosa que también paramos y abrimos la puerta y entramos. No sé, Íñigo, ¿tú recuerdas cuántos días son para... que se tienen que esperar para que baje el nivel de radiación? ¿Cuántos días se tiene que esperar para qué? Que no he escuchado bien. Para que bajen los niveles de radiación una vez que ya no hay colisiones, para poder tener acceso. No lo sé, pero también porque hace dos o tres, bueno, hace un mes más o menos, tuvimos un test BIM, tuvimos una semana, una semana y media en la que estuvo cerrado el detector para visitas y para todo porque se realizó una serie de pruebas y ya más o menos cinco días después ya se podía bajar pero hay que, hay que esperar un poco, pero tampoco hay que esperar demasiado. Aquí también hay un campo, es curioso, hay un campo magnético residual por los imanes, así que aquí presencialmente no puede bajar alguien con marcapasos, por ejemplo. Sí, bueno, a, a mí me impresiona mucho en el LHC cómo está ya estructurado los diferentes niveles de reacción. Entonces tienen capas, muy muy, eh, muy precisadas previamente de cómo actuar, pero históricamente experimento en, pues, en el sitio donde no era exactamente la misma escala que el LHC pero en el caso eran escalas importantes hubo accidentes y de hecho el LHC tuvo un accidente muy grave en el año 2008 que retrasó en aproximadamente un año el inicio del de, de funcionamiento del acelerador eh, hubo, hubo una mala estimación de la Resistencia residual en una zona que debe ser superconductora y la, la resistencia subía a 200 nanoA, a 200 nanoA, que es un factor, dos, dos órdenes de magnitud más que lo que se podía tener como resistencia. Entonces, otra vez una cascada de accidentes sobre varios kilómetros. Entonces, desde entonces el CERN yo creo ha sido extremadamente precaucioso en asegurarse que no nos vamos a encontrar dentro de lo que sabemos predecir frente a un accidente. Hay, como se si no puede imaginar, este, un departamento de seguridad, un departamento de estudios de investigación, como dicen que muchos protocolos y Y está allí y Diego tiene un dosímetro. Sí, sí, justo. Yo, yo eso es lo que iba a decir. ¿eh? Aquí hay un departamento de seguridad que para, o sea, para bajar aquí a la caverna, para bajar a la caverna, yo he tenido que realizar cursos online sobre Conocerse en toda la parte de arriba y también todo, todos los niveles de la caverna de Atlas. Aparte, para ser guía, eh, uno tiene que realizar un curso donde se sabe las rutas de evacuación que hay por todos estos andamios. Aparte, para bajar aquí abajo solo, eh, se necesitan varios permisos. O sea, se necesita, por un lado, un permiso genérico de que tú puedes bajar aquí abajo. Por otro lado, se necesita un permiso de que has hecho todos los trainings, todas las enseñanzas. Y aparte, necesitas un permiso dado... Eh, expresamente y aprobado expresamente por la gente de Atlas, diciendo que tú puedes bajar aquí abajo. Es decir, se necesitan tres permisos diferentes para poder bajar a alguien. Aparte, tenemos, como bien ha dicho Reina, eh, dosímetros para medir el tema de la radiación. Estoy sacando el mío del bolsillo para enseñarlo. Este sería mi dosímetro personal. Y se nos obliga a leerlo una vez al mes. Aparte, en las visitas presenciales, por ejemplo... Eh, se nos da un dosímetro eh, operativo eh, que muestra la radiación que se recibe y es obligación enseñarlo a los visitantes antes y después de la visita entonces aquí la seguridad eh, es bastante bastante seria, también para la gente que trabaja dentro del túnel porque como bien ha, se ha mencionado en el público hubo un accidente importante y una cosa que produjo el accidente o que fue producida por el accidente fue un escape de helio claro Aquí cuando hay un escape de esta clase de gases es, son situaciones peligrosas porque en el túnel del LHC eh, una persona puede asfixiarse si alguna de estas cosas pasan. Así que una curiosidad es que en este túnel existen unas máscaras de rescate eh, que una persona cuando tiene que ir al LHC eh, tiene que llevarlas sí o sí. Y estas máscaras de rescate hay un curso que solamente puede bajar al LHC si lo tiene realizado te entrenan a ponerte la máscara en menos de 40 segundos. sea, Aquí la seguridad es muy, muy importante porque parece que no, pero cualquiera de estas tuberías, estamos hablando de líquidos a temperaturas muy frías, a temperatura ambiente, son gases. Entonces, son situaciones bastante, bastante complicadas y peligrosas. Gracias, O sea, entonces, digamos que para... Comenzar las corridas, eh, las zonas de datos tienen que coordinar todos los proyectos muy bien para que todos estén, digamos, preparados y todos estén funcionando correctamente. O sea, nosotros no pueden trabajar independientemente. No, porque, porque las colisiones pasan simultáneamente en cualquier sitio. Como, por ejemplo, les hablé que tienes paquetes de Son paquetes que tienen una distancia de unos 25 nanosegundos. Entonces, si quieres, estos dos que colisiones aquí los dos siguientes, se desvían, pero ellos siguen su trayectoria y, col y colisionan en el otro lado, entonces sí, están teniendo colisiones. O sea, digamos, sí, ese, pues, digamos que se programa de tal forma que vayan eh, sus colisiones en cada uno de los experimentos de manera simultánea. Simultánea. Bueno, sí. Sí, por cierto. Ah, oh. exacto. Entonces todos cantamos el los datos a tiempo, empiezan la mayoría de ellos. También tú puedes decir, yo me salgo. <risa> Yo, no Yo necesito hacer algo, necesito hacer unas calibraciones, necesito hacer unos test, así que el HC no me manda colecciones por unas horas que voy a estar haciendo mi cosa, y me siguen tomando datos, y luego me meto en el sistema de data precisión y sigo tomando. Hay cierta flexibilidad en eso, pero en que todos estamos tomando el tiempo y general hay muchas discusiones sobre cuándo comenzamos, el schedule, del calendario de toma de datos, es algo que se tiene que controlar y no, so, no solamente con los sino también con la gente de oh, que estamos preparados, que todo está bien. Está y el cuando se presenta es lo si había también presentado una nueva actualización, que se iba a instalar unos metros más adelante, que era como para recoger lo que no se veía en sí. el, ese era que sí. después de algo. O sea, era que sí, sí, de se sí, sí. Un lugar donde se hacen colisiones. No, no, bien, no. No, no, no. lo recibo. O, o sea, para es que las y lleguen a esa parte. Pero son un experimento distinto. O sea, son se enlaces a un atlas. es una colaboración. No es... Es una extensión, de <ríe> pero no es... No es parte de atlas. Y está fuera del, del anillo. Las colisiones pasan en atlas y están a medio kilómetro... Tonal. Íñigo, estamos hablando de Phaser, porque ayer tuvimos una, una charla de Joan, que también es miembro de Atlas. Salud ayer. Sí. Y Joan nos acaba contando un poco justo del futuro de la física de partículas y nos hablaba de la instalación de Phaser. ¿La instalación de qué, perdón? Phaser. Fe ¿Phaser? Sí. Bueno, es que el. No tantos experimentos y experimentos pequeños y de, de otras cosas también. Ah, <risa> vale, <risa> sí, sí, sí. Ah, justo, justo, justo. Precisamente de los experimentos pequeños es interesante, que efectivamente conocemos el Atlas, el CMS, Ali, Alice, el SCB, pero entre ellos, bueno, existen otros más pequeños, como puede ser el y soles muy conocido, pero quizá un poco eh, la estrella, que hay muchos vídeos en YouTube de ello, eh, sería Elena. Eh, aquí, Elena lo que pretende es crear antimateria, es un experimento dedicado única y exclusivamente a la antimateria. En vez de acelerar partículas, lo que hacen es degenerarlas. Hay un vídeo muy bueno que yo recomiendo en YouTube que explica cómo la antimateria es actualmente el material más caro del mundo. Porque generar un gramo sería millones de años y millones de euros. De tal forma que efectivamente en muchos experimentos pequeños en el ser que cada uno estudian ciertas cosas y que son todos curiosos, también tenemos Totem, existe también otro experimento que estudia qué es lo que ocurre cuando dos haces de partículas en vez de colisionar pasan muy cerca el uno del otro, cosas así. También hay otro experimento en el que se investigaba, creo que era, que si en la, si la materia la gravedad hace un sentido, la antemateria si la gravedad van al va contrario, cosas así. O sea, que a pesar de que se conocen los grandes experimentos, del CERN hay muchísimas colaboraciones pequeñas que estudian también cosas muy interesantes. Y ser, de verdad, es muy grande, es muy, muy grande. Tienes varias cosas para interrumpir y teléfono dentro ¿Más preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona el apoyo? Se... Se... ¿Me escuchas buenos días? Eh, escucho, pero escucho poco. Okay. Eh, mi pregunta es cómo se gestiona el CERN a nivel de fondos, quién lo financia, cómo se financia, eh, imagino que debe haber eh, fondos diferentes por experimentos, ¿cómo, cómo es esa estructura? ¿Puedes repetir la pregunta por favor? Es que escucho, escucho poco. ¿Cómo pagan el CERN? Ah, ¿cómo, se, ¿cómo pagan el CERN? Eh, de acuerdo, el CERN, eh, como sabemos, es una contribución eh, de Estados miembros. Comenzaron siendo, creo que, ocho Estados o por ahí, y poco a poco se han, se han ido añadiendo. La mayoría de Estados de la Unión Europea eh, son parte del CERN. Eh, cada uno normalmente eh, se valora la contribución de cada Estado eh, a, partir de un, a partir de un porcentaje del PIB o se tiene en cuenta que hay Estados que pueden aportar eh, más que otros. Por un lado están los estados, hay cuatro tipos de, de entidades, por así decir. Por un lado están los estados miembros, Inglaterra es estado miembro, Alemania es estado miembro, España es estado miembro, que son, eh, por así decir, eh, decisores de pleno derecho. Hay después dentro de los órganos jerárquicos una especie de consejo de gobierno del CERN y los estados miembros cuentan con dos delegados cada uno. Un delegado que representa un interés científico y el otro delegado que, re, que está elegido por el gobierno de turno. Eso por lo que respecta a los estados miembros. También existen estados asociados, hay muchísimos países que son estados asociados, como puede ser India, también, no sé si Croacia o Eslovenia, muchísimos estados que comienzan teniendo una colaboración con el CERN pasan a ser estados asociados y de estados asociados a estados miembros. Después hay colaboraciones científicas con universidades en particular, o en general con algunos países en particular, y finalmente están los estados observadores. Japón creo que es observador del CERN, observador oficial, y la Unión observadora. Entonces, en general, se mide la contribución, pero normalmente los estados miembros eh, pagan en función del PIB que tienen, en función del de dinero que tienen, para no, para que no se no se haga pagar en bruto algo que un país grande puede permitirse y un país más pequeño no. Gracias también hay un dato que me gusta mucho decir. Eh, en el CERN, por cada euro que se invierte se generan cuatro. Por toda la innovación, todas las máquinas, todo lo que supone. Entonces realmente sale muy rentable el CERN. ¿Invierta en la bolsa. <risa> ¿Por qué es eso? O sea, entiendo por qué. Ah, porque eh, primero educas a la gente. Eh, las compras a las empresas, entonces, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos comprar algo para hacer, para los experimentos, para cosas, estás, le pagas a las empresas europeas, porque tienen prioridad, entonces, le estás devolviendo de alguna manera el dinero, y después, todo lo que es la innovación tecnológica y la competencia de tecnología que, que se está. Ellos han calculado esto. Es una sima, si de cuánto es si sí. el arte. Ah, okay. okay. Pero sobre pones un franco suizo y el PIB aumenta en cuatro. Eh, ah, sí. Imagina que también hay generación de patentes y todo eso. Sí, sí, es lo que están haciendo de de innovación. Sí. Lo, luego lo otro es que contratan a empresas para hacer innovación. Es decir, la mayor parte de la tecnología, ayer lo decía, reinventar. Estamos apostando a una serie de tecnologías. Eso no que hay laboratorios tercer que están haciendo eso. No, son eh, joint venture, una aventura compartida entre empresas y gente. Y investigadores del CERN que pero, pero la actividad económica se desarrolla en un país. Bueno. De hecho, o sea, a mí me pareció sí. increíble porque, porque yo no lo veía hace esa... No Cuando empezó a trabajar ahí. Eh, la cantidad, el trabajo que se está metiendo a, a este nuevo sector que mencionaba Ingigo, que se llama Transfer Technology, es, es un nuevo departamento y esta gente está dando financiamiento para investigadores y para decir que quieren hacer startups, que quieren hacer. Eso es una cosa que se va sobre muchísimo. director de.? Tiene de y otra cosa con respecto al funding es que hay que diferenciar lo que es el SER como tal y los experimentos. Son distintos. El SER ofrece las posibilidades, la infraestructura. El SER, los países miembros pagan la infraestructura, el HCR, los experimentos son distintos. Los experimentos son eh, una asociación de países eh, que tienen un financiamiento distinto, unas reglas de sí. trabajo distintas, operan, obviamente. Pero son distintos. Y por eso es que hay experimentos donde sin ser miembros del SERP participamos. Colombia, Chile, eh, Brasil, Argentina participamos en estos experimentos sin ser miembros del o SERP. Bueno, de hecho en Brasil el, el, va a ser país asociado desde este año. O sea, el primer país latinoamericano que va a ser país asociado al es Brasil. Y Bajo México, ¿no? Seguir sí, en una escala, sí, importante Pero eso es un reconocimiento de la contribución que la comunidad latinoamericana está haciendo de la y dentro de la física de Artes directivas en general. A mí me parece increíble. esto te iba a preguntar, bueno, ahí Lingo mencionaba que además de pues, las empresas, los Estados miembros, también participan universidades. Entonces, ¿cómo hacen las universidades para vincularse o para ser parte, digamos, del Depende, ¿de qué estás hablando? ¿Del ser del o del experimento? O, de... o sea, digamos, por el parte de la financiación, pues no sé si las universidades participen monetariamente, o no, lo no sé. Digamos, en los experimentos, ¿cómo hacen las universidades para decir, a mí me gustaría recibir datos para solicitarlo con este grupo? O, bueno, no sé, ¿cómo, cómo las universidades podrían participar? De, de, de, de. Bueno, pero son dos cosas que, eh, eh, a nivel del CERN, es un organismo internacional, son países. En los experimentos, efectivamente, hay uh, universidades que participan, entonces firman un acuerdo de, de entendimiento con el experimento en el que indican cuál va a ser su participación. Pero, pero después los difíciles. investigadores de esa universidad son miembros del experimento y tienen acceso a la totalidad de los datos y de los recursos informáticos, etcétera a, a cambio de la contribución que, que negociaron el acuerdo de entendimiento. Pero también hay una parte monetaria, ¿no? Claro, eso es lo que... Típicamente, para un país desarrollado, eh, el, el, instituto, el instituto va a poner mil francos suizos al año por investigador con doctorado. O sea, por ejemplo, los, los estudiantes no pueden. Y después, Sí, 10, 10 kilos, franco suizo. Sí. ¿no? Y después, de más, pero pero depende de experimento. experimentación con Atlas se, se me hace 10 reglas un poco más, más fáciles de acceso, el ve también. Y no es lo mismo porque hay, hay, hay algunas universidades que llegan con muchísimos con muchísimo conocimiento, etcétera, este, se comprometen a más cosas. Y, y es más o menos estándar ese modelo. En el observatorio también la participación del de, de, de doctor en sin participación. Pero, y esos son costos para tu público los gastos operativos. No son gastos de inversión. El gasto de inversión viene con construcciones independientes de, de las instituciones de los países de, de otras regiones. Y ¿Más preguntas todo, para mí Bueno, pues algo digamos también, he escuchado que en los países miembros que no necesariamente eh, hacen contribuciones en dinero, sino en materia de también. ¿No? sí eh, Por ejemplo, hay que ¿tiene, tienen muchas capacidades de saben en determinado área. Por ejemplo, en CMS, los ingenieros son gratis. Participan. Pero no está en el estado Hay, hay variantes también participando en el desarrollo tecnológico, y las cosas, es la participación por ejemplo, de la UNICEF ¿Alguna otra pregunta para el Diego? <tose> Cuando estaban hablando de las escuelas, yo creo que uno si podría participar en las escuelas para uno participar en esas, en esas escuelas uno tiene que pagar un precio o digamos son becas que, por decirlo así, sean a estudiantes, universitarios, o como sería eso. escuchaste? Me escucho, ¿Te escucho? ¿Te escucho un poco. Pero a <risa> <risa> <¿Y iba? risa> ¿Te ¿Escucho? Sí, todos los escuchas. No, no. Os he escuchado, pero os escucho bajito. Podéis repetir la pregunta, por favor. Sé que son de escuelas de verano, me ha parecido escuchar. Eh, sí, eh, estaba preguntando para uno como estudiante participar en esas escuelas de verano, ¿uno tiene que pagar algún precio monetario o digamos son becas que sean? Uno puede aplicar para para, para nada. Eh, aquí hay varios contratos para estudiantes, eh, entonces. Eh, uno sobre todo voy a hablar de tres que son los que son para estudiantes el primero de ellos es el Summer Student que serían las escuelas de verano Summer Student consiste en venir de dos a tres meses presencialmente al CERN son unas becas que becan en torno a 250 creo, 300 personas en el mundo y eso sería venir aquí un verano a realizar una pequeña estancia de investigación esa sería la Summer Student Desafortunadamente en los últimos años la Summer Student se ha llevado a cabo de forma online por la pandemia, pero aún organizan visitas virtuales a las como puede ser esta, Organiza también eh, lectures y workshops relacionados con física de partículas, etc. Esa sería la primera, la Summer Student. Luego tendríamos una técnica de Student que sería más destinada a ingenieros, que en la que son prácticas de cuatro meses a 12 meses, creo, más o menos. En, los diferentes, en, en, en varias, varios departamentos que hay en el CERN, dependiendo de lo que sea cada uno. Y finalmente estarían los PhD Students, las becas de doctorado, que son de dos años, tres años, cuatro años aproximadamente. Para aplicar a cualquiera de ellas podéis ir a la página oficial del CERN, se hacen todas a través de una aplicación, un programa llamado Smart Recruiters, y todas, de, y todas ellas son gratuitas. ¿Conoces cuál es la situación con los países no miembros? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? ¿Conoces cuál es la situación de acceso para países no miembros? Para países no miembros creo que existe eh, dentro de Summer, creo que dentro de, no sé si dentro de técnica pero dentro de Summer Student estoy casi seguro que existe un Summer Student para países no miembros. El problema sería que hay menos plazas, que la mayoría de plazas de Summer Student son para países miembros de CER, pero también se, se guardan unas plazas eh, para países no miembros de CER, que sería el Non-Member State eh, Summer Student. Entonces, las aplicaciones más o menos de ese programa, si están ustedes interesados, suelen suele cerrar el último día de enero más o menos, y se suelen comunicar los resultados a mediados de abril. Pero este año, debido a la pandemia, no sé si se celebre, quizás se celebre online. Las últimas dos ediciones creo que se han celebrado online. Gracias. ¿Más preguntas? Si no, le eh, damos las gracias a Íñigo. de verdad, Íñigo, por, por ser nuestro guía hoy, por darnos la oportunidad de, de visitar un pedacito de ginebra a 100 metros de tierra, esta hora. Eh, lo apreciamos muchísimo. Y nada, pronto nos veremos entonces. Espero verte en ser pronto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Bye, bye. chao, chao. chao. ¡Chao! <laughs>